Hola, ¿cómo estás? Bueno, toda experiencia es nueva o vieja según cómo la mires. ¿no? Es posible que esta frase pues, te haya llamado la atención y te lo explico. Cuando estamos en nuestro día a día vamos repitiendo aquello que hemos ido haciendo que nos ha ido bien. Eh, te duchas de la misma manera, te afeitas de la misma manera, aprendes un proceso, un método, una forma de hacer y esas son tus habilidades. Por tanto, del pasado venimos al presente y aquí desarrollamos nuestras habilidades. Pero esto pertenece a nuestro hacer, a lo que hacemos. Luego, a la misma vez, eh, tenemos memoria acerca del pasado y esas experiencias que no queremos que se repitan. Y hacemos lo mismo. Es decir, en el presente pensamos que se pueden repetir y creamos un observador en base a esto, donde empezamos a observar, a protegernos frente a las situaciones que nos rodean. Si vivo algo parecido que no me gustó y no eh, formó parte de lo que yo deseaba para mí, pues sufro o bien decido cambiar, protegerme o incluso eludirlo. Por tanto, nuestras acciones tienen que ver con nuestro pasado. Nuestro observador en general se está configurando de manera que se protege del presente. Fijaros, ¿no? Quede control a nuestro alrededor. Necesitamos controlar para sentirnos cómodos y tranquilos en el presente porque creemos que es malo no nos damos cuenta de que estamos trayendo todo este proceso de memoria. Y esto es lo que nos está llevando a controlar, a dejar de confiar y economizar el aprender y el descubrir que en el presente podemos estar fuera de nuestra zona de confort y aprender y descubrir y ver que no pasa lo mismo que en nuestro pasado. ¿Dónde situarnos? Esta es la propuesta. Pues observar la experiencia como nuevo implica un reto y un desafío personal, que es empezar a reconocer cómo yo estoy funcionando. Entonces empieza a observar ¿Qué es aquello que haces mecánicamente? ¿Cuáles son esas referencias del pasado que utilizas? ¿Si realmente te estás protegiendo o estás improvisando? ¿Y ¿Cuándo y dónde? De esta manera podrás distinguir y ver cuándo realmente estás en un proceso de controlar el presente o bien no. Así que desarrolla esta capacidad para poder controlar el pasado, vivir el presente y confiar en el futuro.